No es una novedad para nadie que los objetos BIM son el componente más importante que podemos tener en nuestros proyectos, pues son la fuente de información principal de los modelos. Pasa que al ser la fuente de información principal del modelo, debe ser fácil gestionarlos. Y no solo para nosotros, sino también para cualquier persona que utilice el modelo como fuente de datos. Y el primer paso para que esto pueda ocurrir es precisamente nombrarlos de forma adecuada siguiendo algunos estándares que todos entendamos. Y precisamente eso te mostraré en este video. Hey, soy Juan Hoyos, consultor BIM. Y si me quieres dar un regalo de navidad, puedes suscribirte al canal tuvo contenido muy interesante para que no te lo pierdas. Recuerda que es gratis. Bueno, para empezar, ¿existen guías o estándares que determinen la forma en la cual se deberían nombrar los objetos BIM? La respuesta es que sí, hay varios, tanto nacionales, al menos acá en Colombia, como internacionales que han sido desarrolladas por diferentes asociaciones o instituciones. Bueno, empecemos primero con el nacional. Resulta que hace un tiempo, CamaCol, que es la Cámara de Construcción Colombiana, liberó unos documentos por medio del BIM Forum, llamados el BIM Kit, que son guías para la adopción BIM en empresas. De todos modos, considero que esto no debe ser de conocimiento solo de las empresas, sino para cualquier persona que esté abordando proyectos con BIM. Esas guías van desde indicadores BIM y gestión de la información hasta creación de contenido que es el documento donde, entre otras cosas, se dice cómo deberían ser nombrados los objetos BIM. De hecho si te interesa que hable más sobre estos documentos déjamelo saber en los comentarios del video Igual acá en la descripción te dejo los documentos tanto de la página donde están las guías Así como el documento particular que usé para este video Bueno resulta que este documento tiene bastante información como estás viendo Y específicamente en la página 26 del documento o la página 15 del PDF Empieza el apartado 5.2 sobre la nomenclatura de los objetos y archivos Lo primero que nos dicen es que la información estará separada por guiones bajos sin espacios y las palabras deben usar el formato Pascal Case, es decir, que solo la primera letra esté en mayúscula y no todo en mayúscula como se suele hacer bastante. Ya que el nombre no debe tener espacios El uso de Pascal Case es súper importante Porque si tenemos el siguiente nombre para una familia Copiado todo en mayúsculas Y le quitamos los espacios Queda muy complicado leerlo y entenderlo Pero si lo escribimos en Pascal Case Se entiende mucho mejor y es mucho más legible Ahora, lo siguiente que nos dice el documento Es la información que debe contener el nombramiento del objeto Bueno, esto es bastante importante Porque permite a cualquier usuario saber De qué se trata el elemento sin necesidad de abrir el archivo Por lo que según eso Lo primero que debería contener el nombre es el tipo del elemento, que es básicamente la categoría a la cual pertenece. Por ejemplo, aparato sanitario, puerta o incluso detalle 2D. Después de esto, viene el subtipo del elemento, que vendría a ser como una subcategorización del elemento, como lavamanos, corrediza o conexión metálica. Si notaste, no puse tildes para conexión metálica y es que en general debemos evitar al máximo caracteres especiales porque pueden causar problemas en algunos softwares, sobre todo si estamos en un entorno de trabajo Open beam. Después del subtipo, sigue el origen, es decir, el fabricante del elemento. Claramente, eso puede ser un campo que no aplique para algunos casos. En este ejemplo particular, podemos tener un fabricante X y un fabricante Y para el aparato sanitario y la puerta. Pero el detalle 2D de la conexión metálica puede ser un elemento genérico, por lo cual esta información se puede omitir. Ahora, lo siguiente es el código del producto que es un identificador de cada elemento que asigna al fabricante. Básicamente es el SKU del elemento. Con esta información pasa lo mismo que el origen y es que podemos tener el código del elemento fácilmente como para los dos primeros casos, pero podemos tener un objeto genérico al cual no le aplique esta información. Para finalizar el nombramiento del objeto BIM, tenemos un diferenciador, que es una especie de información adicional para hacer una, bueno, diferencia respecto a otros elementos similares. Este realmente es un campo opcional, no hay que describirlo a no ser que sea completamente necesario. Para ese caso podemos omitir el diferenciador del lavamanos, pero en la puerta podemos tener una corrediza con tipos XO y XX. Y la conexión metálica puede ser de cuatro pernos, por decir cualquier cosa bueno, aparte de eso podemos tener algunos otros campos opcionales como el código del sistema de clasificación del elemento, aunque personalmente no lo recomiendo porque un objeto bien puede tener diferentes variantes con diferentes códigos del sistema de clasificación ya después de eso quedaría solamente juntar todos los campos de información utilizando guiones bajos, queda muy organizado ¿no? la idea es que si nos acostumbramos a nombrar las familias de una forma consistente, la transferencia de información es muchísimo más fácil, ahora ¿qué pasa? el estándar da la flexibilidad de escribir el fabricante al comienzo del nombre y quedaría a criterio personal o según el plan de ejecución BIM la opción que escojamos. Mira los siguientes archivos donde está aplicando el esquema de nombramiento que acabamos de ver. A la izquierda está el que recién explicamos y al lado derecho está el fabricante al inicio normalmente cuando buscamos objetos BIM para los modelos nos preocupamos por el tipo de elemento más no por el fabricante si el primer dato que tenemos es el tipo entonces tenemos los elementos agrupados de esa forma es decir acá tenemos puertas, acá ventanas y acá vigas sin importar el fabricante sin embargo en el otro esquema de nombramiento tenemos por ejemplo las puertas mezcladas con otros elementos ahora la cosa se puede solucionar muy fácil separando los objetos BIM en carpetas según el tipo o sea, una carpeta para puertas, otra para elementos de detalle, otra para columnas, otra para aparatos eléctricos, etcétera, etcétera. De esa forma podríamos tener el nombre del fabricante al inicio del nombre sin problemas. Pero bueno, y entonces, ¿qué pasa con los estándares internacionales? Pues definitivamente el más conocido es el de la NBS, que son las siglas de National Building Specifications, una asociación del Reino Unido dedicada a ayudarnos a una mejor adopción del proceso BIM. Esta gente liberó hace un buen tiempo un documento llamado NBS BIM Object Standard que menciona cosas muy interesantes respecto a la creación de objetos BIM. Y una de ellas es precisamente el esquema de nombramiento. Como siempre, el enlace de este documento te lo dejo en la descripción del video y en el apartado 5.2, en la página 27, encontramos el esquema de nombramiento. La cosa es que es muy similar al que explicamos anteriormente. Lo del formato Pascal Key se mantiene, el uso de guiones bajos en vez de espacios también se mantiene y en general, los campos de información en el nombre son prácticamente los mismos. La diferencia está en que añaden un campo adicional que es el originador y se refiere a la empresa o persona que creó el objeto BIM, completamente innecesario en mi opinión, y a diferencia del esquema que vimos ahora, el fabricante está por defecto al comienzo. Ahora, si te estás preguntando por qué son tan similares ambos estándares, es porque el del BIM Forum está hecho a partir del NBS BIM Object Standard. Esto de los esquemas de nombramiento es demasiado importante, pero es solo una de las tantas consideraciones que deberíamos tener a la hora de crear objetos BIM. Si quieres profundizar un poco más, te aconsejo leer los documentos que mencionamos en el video, porque son bastante útiles.